de la mañana, 36 minutos, miércoles, con nuestros amigos de Valersa. Hoy realmente para tratar un tema muy interesante. Cuando nos contaban ayer de qué iba a hablar eh, Facu y Lara, quien vamos a presentar enseguida, eh, digo, qué bueno que está el tema gastos emocionales y cómo impactan en las finanzas Facu, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muchas gracias, Nico. Buen día. ¿Cómo estás? Eh, ¿Esto es cierto? O sea, ¿hay gastos emocionales? Totalmente. De hecho, eh, bueno lo que vamos a ver hoy es justamente cómo mis emociones ...pueden afectar mis finanzas, ¿no? De, en este caso de manera negativa, ¿bien? Ajá. Este, Lo que vamos a ver hoy en día son tres escenarios que creo yo que nos ha pasado a todos por lo menos una vez... ...para identificar en qué momento yo gasto de manera errónea, ¿no? Basándome en mis emociones. Ajá. Lo que tienen por ahí de peligroso es que si yo me baso o baso mis decisiones financieras solo en mis emociones... Puedo terminar perdiendo dinero, hasta incluso uh -huh. eh, poner en riesgo mis ahorros, el presupuesto del mes, demás. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Bien. Eh, el Por ahí el primer escenario que vamos a poner es el famoso compro hoy porque mañana va a estar más caro, ¿no? Porque oh, puede ser. Pero subir. eso, eso eh, Fabio, sí. pasa hoy, hoy pasa muchísimo. Sí. Totalmente. Nosotros, bueno, lamentablemente estamos muy acostumbrados a un contexto económico de inflación, uh -huh. ¿no? Entonces lo podríamos llamar como la psicología de la inflación, si quieres ponerle algún nombre, Bien. ¿no? Que es esto justamente, yo compro hoy porque mañana sé que va a estar más caro. Entonces esto puede llevar a hacerme comprar de más, de manera innecesaria, uh -huh. ¿no? Por ahí yo iba a comprar uno o dos de cierto producto y termino comprando cuatro o cinco, ¿no? Bien. Porque digo, bueno, compro ahora, aprovecho. Entonces, ¿esto qué puede ocasionar? que al hacer una compra innecesaria, no, claro. estoy uh -huh. al final afectando mi presupuesto. Yo tenía uh -huh. destinado cierto dinero para esto, termino gastando el y, doble o el claro, triple. Y sacaste de ahí para comprar en otro lado. Y... Exactamente, y por ahí utilizo el dinero que tenía otro objetivo para ese fin. ¿no? Por ahí, este podría ser como eh, la primera consecuencia. La segunda consecuencia sería la misma, pero un poco más agravada. ¿no? Uh -huh. En el sentido de que si, sí, bueno, se me fue un poco de las manos eso de comprar de más y me terminé endeudando. Claro. ¿no? para poder Ajá. acceder a esa compra. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Si por ahí te usaste la tarjeta de crédito, financiaste y demás, te terminaste comprando ¿no? una deuda a largo plazo. Claro. O sea que no uh -huh. solo afectaste tu presupuesto del mes, sino que el de sino los próximos meses pagando las cuotas. Eh, Facu, en, en, ese, en ese ámbito, eh, digamos en este ejemplo, eh, la recomendación sería, por ahí podés comprar algo de más porque sabés sí. que puede llegar a subir, sí. pero si te queda un excedente, digámoslo así, o sea, si, si tenés... ¿Cómo cubrir algunos otros gastos si, totalmente, si a tener? Totalmente. Última, puedes decir, mira, bueno, uso un poco más acá y ajusto en otro lado que sé que ah, puedo bien, No, Pero tratar nunca de salirme del presupuesto, porque si por ahí se me va de las manos, termino achicando mi capacidad claro. de ahorro, mi capacidad uh -huh. de inversión, y que un poco y, no es la idea, y, ¿no? Y co como decías recién, puedes generar una deuda, que es lo más peligroso. Digamos, totalmente, ¿no? eso ya uh -huh. es cuando se me va de las manos. Después, el segundo escenario que creo que nos ha pasado a todos, por lo menos a mí en algún a, momento, a lo compro porque me hace feliz. No, Uy, sí, sí, to Entonces, <risa> totalmente, totalmente. Entonces, sí. eso puede pasar mucho por ahí con algo que es un hobby o como una camisa, por ejemplo. Uh -huh. Por ahí en el caso de las mujeres, unas botas, una cartera, además. ¿Qué es lo que pasa? Eh, uno tiende por ahí a pensar que <risa> en realidad es cierto, cuando yo me lo compro, eso que quería tanto, que hace mucho que venga ahorrando y demás, me hace feliz en el momento. En el ¿no? momento, te sentís bien. Y, y después te agarra la cabeza. Claro. Es por la pero deuda. por ahí me compro una camisa azul, la uso un par de días, qué linda que me queda. Después de cuatro días me pongo a ver, che, pero ya tenía tres camisas azules. Claro, para qué. Entonces, ¿para qué me Ajá. la compré? ¿no? Y ahí viene la contraparte, que es cuando tengo la cabeza un poco más fría, me doy cuenta que hice un gasto innecesario, un gasto claro. emocional. Porque Ajá. lo que yo buscaba era ese, ese bienestar, ese sentimiento de felicidad. no bien. Por ahí esto suele suceder mucho porque vivimos en realidad en una sociedad, y una cultura que gira mucho en torno al consumo. ¿no? Sí. Y se suele uh -huh. este, relacionar mucho ese consumo con el bienestar personal. Uh -huh. ¿no? Entonces es por eso que se da mucho esta situación. Sí, ¿no? además Facu, también eh, cuando, cuando hablamos de, ayer de, de gastos emocionales y por ahí pensamos en la charla con, con vos, eh, yo también pensaba en esto, ¿no? en cómo uno, además de que eh, consumimos muchísimo, sí. eh, decir bueno, a ver, eh, hoy estoy medio bajón. ¿Qué hago? para Necesito ser, ser feliz por un rato. ¿Qué hago? Sí. Voy me compro, no sé, una camisa, me compro unos zapatos, o no sé, pasa mucho que me peleé con sí. mi pareja. Eh, necesito comprar algo. Tal Va, cual. Vas y gastás. Y Totalmente. capaz que en el momento, sí, bueno en el momento como que te olvidaste un poco de los problemas, pero claro. después tenés un gasto y además se, se, se, seguís teniendo claro. el problema que tenías. O sea. Totalmente. Por eso es que vos fijate justamente cómo la emoción terminó afectando mis claro, finanzas. Claro. Por eso es que siempre tratar de tener la cabeza un poco más fría, o tratar de decir, bueno, pará. Primero lo analizo, pienso y hacer una compra más racional que compulsiva uh -huh. o emocional, ¿no? Bien. Y después la tercera, esta que también tenemos un ejemplo claro, es, eh, por ejemplo, todo el mundo está comprando, me voy a quedar sin eso. ¿No? O sea, la sensación de escasez, uh -huh. que se puede explicar fácil, la sensación de escasez o el principio de escasez dice que las necesidades de las personas son ilimitadas, siempre vamos a tener necesidades. Sí. Y los recursos para satisfacer esas necesidades son limitados, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo... ...en la pandemia, el tema del alcohol en gel... ...viste sí, que al principio... Barbijo. Eh, ...los barbijos, Ajá. exactamente... Sí. ...al principio había una crisis de alcohol en gel que nadie conseguía... ...en ningún lado, ni en farmacias, ni en supermercados... ¿De verdad? ¿De verdad? ...en ningún lado, bueno, eso es justamente el principio de escasez... ...como había una emergencia sanitaria y todo el mundo pensaba... ...van a ir todos a comprar, claro, yo no también voy a, tener... voy a comprar... Uh -huh. ...me voy a quedar sin ese producto, entonces íbamos todos a comprar... ...y al final, obviamente, como no había producto suficiente para todo el mundo... ...terminaba generando esa escasez que te comento... Y por ahí, este en el contexto de crisis, lo que se recomienda es tratar de ajustar los gastos lo más posible, ¿no? Para uh -huh. que justamente yo pueda hacer en ese proceso de crisis algún fondo de emergencia, como hablábamos la vez pasada. Sí. eso te iba Ante sí. una eventualidad, uh -huh. este poder seguir ahorrando o invirtiendo, que en realidad es de las cosas más importantes. Entonces, es eso, ¿no? De nuevo, uh -huh. tratar de hacer una compra más racional que emocional, ¿no? Está, está bueno, Facu. Y, y esto, ¿no? Que decías, el, el fondo de emergencia... Eh, o sea, primero, si vas a hacer un gasto por ahí necesario, pensarlo dos veces, como totalmente, decía recién. Totalmente, y, y segundo, siempre es bueno, creo yo, tener ese fondo de emergencia para decir, bueno, a ver, tengo esto, no, no lo voy a utilizar o no lo utilizo, sí. bueno, puedo darme un gustito, entre comillas, totalmente. Eh, sabiendo que no lo saco y no me endeudo, sino que lo saco de ese fondo de emergencia. Totalmente, ¿no? totalmente. Y justamente, como decíamos la vez pasada, volviendo este ejemplo de la pandemia, ¿no?, este, que mucha gente lamentablemente ha quedado sin trabajo al haber mermado tanto la actividad económica, para eso está el fondo de emergencia. ¿no? Decir, bueno, perdí mi, mi ingreso principal, tengo para mantenerme unos meses hasta que lo vuelva a generar, ¿no?, así ingreso. Uh -huh. y, y, y una más, eh, sí. siempre sentarse, yo es, es un ejercicio que yo lo digo, pero no, no lo hago y debo hacerlo, <risa> sí. es sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cuánto tengo de gasto?, ¿cuánto tengo sí. de ingreso?, ¿Puedo darme un gustito? No, no puedo darme un gustito, no tengo que gastar emocionalmente. Totalmente. Eh, te, tengo que. Eh, y si no, bueno, sí, a ver, eh, me sobró un, algo, bueno, puedo comprarme, no sé. Eh, Tal cual. De estoquearme de, de algún producto que está faltando. Por ejemplo, eh, el papel higiénico subió bastante, te digo. Muchísimo. Eh, y hay muchísima. mucha gente que dice, bueno, lo, por, por más que haya subido, lo voy a comprar un poquito más porque puede llegar porque a Exactamente. Entonces, bueno, ¿no? eh, en ese caso. Eh, hacer las cuentas, tener las cuentas claras para ver si se puede gastar o no, Facu. Totalmente. ¿Eh? De hecho, este, con este tema de compro si me hace feliz, compro ahora porque mañana sube Ajá. o me voy a quedar sin, lo tenemos constantemente, ¿no? Esa, ese tipo de situaciones. Eh, Entonces, tenés... como te digo, hay que tratar de tener la cabeza fría y uh -huh. pensarlo antes. Está bueno tener en cuenta esto, estos tres escenarios o tips que ha tirado Facu en el día de hoy para no hacer un gasto emocional o si lo hacemos por ahí eh, que, que no afecte tanto a las finanzas ahí en casa. Facu, la gente que quiere ir a Valersa... Sí. Para ir a Valerza estamos normal uh -huh. de lunes a viernes en Alvear 499 en Planta Baja, de 8 y media a 13 horas y de 14 a 17 horas. Gracias Facu. Gracias ¿Eh? Abónico. Facundo Travain y Lara, Ejecutivo de Cuentas de Valerza que nos acompañó hoy. Realmente un tema muy interesante y estuvo bueno. ¿eh? Gastos emocionales y cómo, a, cómo afectan en tus finanzas.